Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí con el Top Spin 3, donde tenemos que, por cierto, no he guardado, porque estoy eh, jugando a continuación del capítulo anterior, y <ríe> en el capítulo anterior tuvimos aquí un buen enfrentamiento contra Federer, le ganamos 3-1, 3-1, 3-1. Luego jugamos también con... La rusa. Y bueno también con Rodik Así que nada. Un partido muy largo del de Rodik Como veis mejora 5 set. 6 juegos por set. Costó mucho hacerle algún break y tal. Aunque al final le hicimos varios. Eh, creo que ganamos 6-4, 6-2, 6-3. Así que bastante bien. Y ahora toca Nadal. Así que nada. Hoy, eh, día hoy día de tierra. ¿No gente? Hoy día de tierra. Porque madre mía con Borg y Enin jugamos en tierra y además eh, bastante tiempo así que mira, lo que voy a hacer es voy a jugar con Nadal, luego voy a, a jugar con Enin y luego no sé si jugar ya con con Becker o con, o con Sales, eh, con Mónica Sales ¿no? No, no no lo sé así que bueno, de momento, Nadal voy a por ti, campeón, voy a por ti eh, tengo miedo igual he ido demasiado rápido porque a ver las devuelve todas ya sabéis que a Nadal le he ganado en difícil, pero es muy difícil, nunca nos hemos enfrentado y menos en Roland Garros. Así que vamos a ello, ahí está, vamos a intentar ganarle y vamos a por él. Y aquí tenemos a nuestro querido Matusalén Len el 29 de febrero de 1964 y estamos ya en 2023 según el juego. ¿vale? Creo que es 2023. Porque la anterior temporada fue 2022 Así que tiene sentido, ¿no? En fin, no preparamos para el reto Me encanta la posición del resto que tiene nuestro Amigo el viejo verde sabroso Vamos a ello Bueno, me va a reventar aquí Bueno, bueno, bueno, desorientado un poco ahora mismo, ¿no? Ahora un poco desorientado Venga, va Vamos allá Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno ¿Estoy, estoy manco o no? Y mira que estoy continuando después del capítulo anterior Venga, venga, venga. Vale, a ver, eh, lo bueno de Nadal es que eh, su saque eh, lo podemos pillar bien y todo el rollo, ¿no? Así que, en ese sentido, guay. Pero el problema... Joder, estoy que no... Es que es tierra. Es tierra. Yo no me llevo bien con la tierra. Yo prefiero la dura y la hierba. Y claro, tengo que condicionarme. Tengo que condicionarme, gente Bueno, como saque todo el rato abierto Va a ser complicado, porque encima Nadal corre y todo el rollo, así que Complicado, vamos a abrirnos, por supuesto Mira las pisadas ya que hay en el, en el terreno de juego, amigos Va, vamos ¿Lo ves? Es que llega todo Y además es, claro Además es zurdo Además es zurdo, me cago en panini Bueno, su típico Golpe de derecha Genial. Pff, golpea resbalando. Como a él le mola. Y bueno, pues lo tenemos jodido. Va a ser un partido interesante este. Va a ser un partido en el que voy a tener que jugar mucho mejor. Y sobre todo estos saques de la ventaja. Tenemos que hacerlo siempre muy bien. Y los saques de la igualdad. Pues mira, tenemos que buscar ahí pues algún ganador que otro. O el error del rival. No queda otra, pero aquí el Ace Va a ser también muy importante Para tampoco desgastarnos mucho mentalmente Así que bueno Se viene partido duro Lo veremos en los próximos juegos Vamos a ello De momento buscamos su revés Joder, colega, también nos busca el nuestro Vale, nosotros también sabemos resbalar Llegamos a todo también. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Hemos mejorado, es ¿verdad? Hemos mejorado la velocidad un poco, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, la hemos mejorado. Se nota un poquito, ¿eh? Se nota un poquito. Pues en parte me, a lo mejor mejor... Es que claro, la velocidad es que tampoco quiero mejorar más la velocidad porque ya... Coño, tenemos 62 años, ¿sabes? No quiero ser aquí Usain Bolt corriendo con 62 años que tenemos o por ahí, ¿no? O 61, no sé ni cuántos años tenemos ya. 60 mínimo. Vamos Buscamos ahí el, el revés del rival. Seguimos buscándolo y a ver si ahora podemos abrir un poco, lo que pasa es que complicado. Y aquí el ganador. Bueno, más o menos. Buscamos ángulo, como digo Y el ganador no va a llegar Pua, chaval, esto, esto va Además en tierra, más lento el partido no va a poder ser, ¿eh? Más lento el partido no va a poder ser Partido lento de muchos golpes Pero es lo que toca Vamos, venga, bien, bien, bien, bien Primer punto de break, ¿eh? Y espero que no sea el último Joder, colega Vale, sí, corremos bastante más, ¿eh? Se ha notado Se ha notado la mejora, ¿eh? Vamos que sí se ha notado la mejora Lo que pasa es que sin querer Se la pongo a la derecha Vale, vale, vale Aquí he tenido bastante tiempo Buenísima ¡No, tío! Venga, se ve donde... Ha, habéis visto, ¿no? Se queda marcada la, la bola. Donde ha dado... Y dónde ha caído el saque. Tío, me, me, me voy a cagar en todo, ¿eh? No le estoy leyendo los golpes para nada. No se lo estoy leyendo para nada. Vamos a intentar apretar aquí un poquito... Buena. Buena. ¡Vamos! Bueno. Punto. Me caigo ahí. Nada, nada. O sea... Eh, está jugando muy bien, ¿eh? Pero nosotros llevamos ya casi todo. No está mal la mejora que hemos hecho. Bueno, ritmo cardíaco bastante bien. Porque ahora mismo, ¿cuánto va? Va 2-1. Hemos cambiado de lado. Por lo tanto... No hemos refrescado bastante, ¿no? Puf. Ángulo contra ángulo. Derecha contra derecha. Revés contra revés. Ahora toca. Vamos, ángulo ahí. Joder, qué mamón. Corre, colega. No estaba preparado todavía para jugar contra nada Allen Me he jugado ese golpe, gente Me lo he jugado, le he hecho el golpe fuerte Y me ha salido, sí señor Muy buena Ahí está El rival más dura eh. Más dura, más dura y más duro también Menos mal el rival más duro de momento. Sin lugar a dudas. ¿eh? Dos iguales. ¿Por qué? Pues porque si llega a todas... Mmm, tiene más posibilidad de que yo pierda el punto. Bueno. Vale. Bien. Bien. Bien. Bien. Ni tan mal. Estamos ya reventados, pero ni tan mal. Buena. Me lo esperaba. Angulamos lo máximo. Seguimos angulando. Él también. Apretamos ahí al revés. ¡Puah! Es que llega bien, tío. ¡Puah! Qué pedazo de revés que acabo de hacer, ¿no? Tengo miedo a tu... Derecha. Lo he dicho con la boca baja porque... Porque sí que le tengo miedo. <ríe> sí que le tengo miedo al final, ¿eh? Es que de verdad. Buena. Buenísima. Joder. Si no aprovechamos encima, joder, si no aprovechamos encima algunas bola que tengo bien complicado va a ser no lo siguiente y esto tiene pinta de irse al tiebreak. Esto de esto de momento tiene una pinta de irse al tiebreak, que flipas. Buena, acelerando ahí con el golpe potente. Es que lo que digo, que las pilla todas Que las pilla todas Lástima Bueno, bueno, y la pilla aún así, ¿sabes? Imagínate que me hubiese entrado, pues la habría pillado todavía mejor Buenísima, bien, bien, bueno Buenísimo, pero cuidado, ¿eh? Bien Todo el rato, ¿eh? Hay que conservar, bueno, ahora más que nunca Hay que conservar el saque A Rodic Nos costó un poco Pillarle y tal Joder, me cago en todo Si ya sé que va con latencia, tío, Pablo No lo hagas, venga, va Buena. Aprovechando, abriendo. Buena, buenísima. Abriendo lo máximo que podamos para luego pillar el paralelo. Bueno. Él también. No sé si hubiese llegado, ¿eh? Lo que pasa es que, que me he frenado. Ah, es verdad que es a 3-3. Pues, eh, tie break, gente. Tie break. Buah, está libre uh. Bien no, no hay que fallar ningún paralelo que al, A veces fallo eh. A veces fallo y, y es un peligro Vamos Me la he jugado un poquito Bastante, de hecho Bueno, cuidado que te caes Paramos un poquito la bola Bien Buenísima Venga, no pillas esa, ¿no? Sí que la pilla. Vale, lo estamos cansando Buenísima esa también Angulaco Y ahí no llegas Lo hemos cansado, lo hemos cansado Ya veréis El primer saque no le entra, gente Vale, sí, asegurado, asegurado <risa> Corre, corre Tenía que haberme jugado ese paralelo Tenía que haberme jugado ese paralelo Pero bueno, eh, no vamos mal De momento, si sí, sí somos imbatibles Con el saque ah, Tentangular más Vale Buenísima Ahí está, la da con la mano, el juez de, de, de silla Soy yo Venga, a ver si podemos hacer otro mini break y si lo hacemos, genial, ojo. Bueno, no hemos llegado tampoco por poquito. Buena. ¿Vale? Buen golpe. Que la juego, vamos. Sí, señor. Lo tenemos. ¡Lo tenemos! ¡Vamos! 4-3 Sí señor A ver si podemos breakarle ahora Antes del... Del break Y nos dejamos de tonterías Por suerte partido, partido cortito Dentro de lo que cabe Que es a 3-3 O sea, es a 3-3 ¿Estoy tonto o qué? O sea, bueno, a ver Es 3-3-3 Porque lo que quiero decir Es que hay que ganar dos sets A 3 juegos Con lo cual... Pues, lo dicho Pero Se complica Se hubiese complicado sobre todo Si hubiese sido un set a 6 juegos Y bueno, a 5 o seis ya, ni te digo, ¿no? Bien Bien, bien, bien, bien, bien Mantenemos Mantenemos fácil. Fácil. Aseguramos ya el saque estupendamente. Muy bien. Las pilla todas. Uf. Mierda, Pablo. Muévete. Venga, va. Buen saque, muy buena. Bien. De momento no nos ha igualado, ¿no? En el saque. Así que bien. Buenísima. Muy buena. Vamos. No se puede confiar Nadal. Estamos ahí. Estamos ahí. Aprovechamos el. el segundo. Ojo, regalito. Ojo, regalito. Qué lástima Mucha potencia Poca precisión Va Buena Intentamos pillar el contrapié Él también nos hace lo mismo Pero ahí falla Perfecto Se abre un poco Bueno, tú ábrete Lo que tú quieras Llegamos, ¿eh? Ah, lástima, tío. No he podido apuntar bien ahí. Bueno, tenemos dos bolitas. Oh. Buenísima. No. Ahí creo que le ha cagado un poco. Oh, Dios. Oh. Va, ¿eh? Tenemos una más. Me cago en tu prima, Nadal. Me cago en tu prima, Nadal Tienes que hacer ahora un error no, un error no forzado O sea, me lo debes Lo tienes que hacer Vengarlo. Me cago en todo lo que hable, Nadal Lo teníamos ahí, tío Qué lástima Bien. Hemos acelerado muy bien ahí. Uf, a seguir luchando, gente. A seguir luchando. Ahí está a tope de pulsaciones. Vamos. Lado raro. Me la he jugado. Vamos. Me la juego también. Fácil. Vaya. Uf, menos mal. que le he dado cortado sin querer, ¿sabes? Qué buena, eh. Qué buen cortado. Mira, mira, mira, mira qué buena, tío. Con dos cojones subimos, ¿eh? Ha sido muy buen cortado, muy pegadito a la red Con ángulo, bola muy baja servimos para ganar, lo tenemos ya ganado Así que, partido complicado Pero pero menos mal que era A tres juegos, la verdad Menos mal, porque por ejemplo Ahora mismo si fuera a seis Iría, vale, sí, iría a 2 cero Tendría ventajita y todo el rollo Pero, que por cierto Lo hemos breakeado Dos veces O cómo. No, no, no, nada, se me ha ido la olla. El caso, que a seis juegos, lógicamente me podría remontar. O podría al menos recuperar, ¿sabes? Así que... Y punto de partido, un buen ace. Ahí lo tenemos. Los pues 20 minutitos. Me lo esperaba todavía más largo, ¿eh? En el principio engañaba. Pero bueno, lo dicho, menos mal que eran... Eh, al mejor de 3 sets Y encima cada set a 3 juegos Llega a ser a 6 eh, Llega a ser un partido como el de Roddick Y vamos Me agoto no lo siguiente 1300 puntos por, es, por eso decía que a lo mejor Lo suyo era jugar contra Nadal más adelante Porque enhorabuena ha batido a un jugador legendario ¿Podríamos jugar otra vez contra Federer y tal? Imagino que sí Pero por si acaso no lo, no lo voy a comprobar por si acaso no lo voy a comprobar. Tenemos 1.600. Seguimos aumentando la potencia. Y así y tal. O vamos a aumentar ya un poquito el tema del drive. Vamos a ello. Cuatro puntitos del drive. Yo quiero llegar a 100. Así que ese es mi objetivo. Llegar a 100. Y, y prácticamente eso. Así que venga. Eh, ganamos dos partidos más. Y llegaríamos a 100 de drive. Seguramente. Vale, jugamos contra Borg, por ejemplo Partido todavía más largo, ¿eh? ¿Queréis tierra o no? Vamos a jugar primero con Enin Y ya luego el último contra Borg Que va a ser el, el largo Digo yo, Drive 94, Potencia 95 ¿Esta quién es? No la conozco, la verdad ¿Quién eres tú? Potencia 95 Más potencia quizás que, que Roddick y todo, ¿no? O que Nadal y demás. Pero bueno. Vamos a ello. Aquí está la chiquilla. Y aquí estamos nosotros. Muy bien. Vamos a ello. Mira la pista to limpia Y en un momento... Venga, esto lo deberíamos ganar fácil. Va. Porque no creo que tenga tanto... Tanta... ¿Sabes? Tanta velocidad y todo el rollo. Tiene mucha potencia. Tiene mucho drive. Así que... No tendrá tanto de velocidad. Y tampoco tendrá tanto de reacción y todo el rollo. Bueno, a ver Pablo, si golpeamos bien. Ojo, que también las coloca. Bueno, me está haciendo, me, me está haciendo correr. Esa ya la fallas. Muy buen saque. Bueno, pues fuera, lástima Venga, dos bolitas de break De momento empezamos bien Me gusta el revés de la chica esta, eh A ver, ¿cómo es? Me gusta, me gusta ah, ja, ja, Aceleró Vale, pues ya, ya lo hemos ganado, gente ya lo hemos ganado Ya hemos ganado el primero Hemos sacado ahí al cuerpo un poco guarrete guaretes que ha sido eso, pero Tampoco era mi objetivo Buena De momento llega todo Tampoco estamos haciendo muy buenos golpes Ese cortado ha sido bastante bueno Otro cortado más Buena. Y se queda en la red. Qué lástima. fijar las pisadas de acercamiento que hemos hecho y tal. Como mola, tú. Ah, es que me encanta. ¡Buah! ¿Y eso que ha sido, amigo? Matusaén, compañero, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo estamos? Bueno, bueno, bueno. Vaya derecha mala que acabamos de hacer también. Venga, va, va, va. No, no estoy yo hoy muy... Joder, colega. Buenísima esa derecha, va. Buena. Bien, no estoy yo muy... Yo tengo muy buena sincronización yo hoy, la verdad. El, el caso es que la dejada que me ha hecho Era, pra, bueno, no era una dejada, ¿no? Pero casi, ¿no? Era un cortado súper Súper corto Súper cerquita de la red Vale, buena Me voy a dejar el... No, no me voy a dejar nada No me voy a dejar Me he jugado el resto, por cierto, con las tonterías me he jugado el resto y me ha entrado. Porque me lo, me lo he jugado sin. Sin saber realmente me lo estaba jugando. Y bueno, y ahora me desconcentro. Venga, va. Vale, bien, 30 iguales. Vamos a ello. Vale, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Hija de su prima. Con los cortaditos, ¿eh? Hacía mucho cortado la chica esta o qué? Porque ni idea. El nota de allí de la izquierda, el negro con la gorra de la izquierda, es alto, ¿no? O me lo parece a mí. Creo que es súper alto. Buena. Muy buena, madre mía, como la ha dado. Ahí lo tenemos. ¡Ojo! La hemos boleado sin querer. Y a la cámara que le doy. Bueno, no está mal. 40 iguales. Va. Poquito a poco, poquito a poco. Creía que iba a serme un cortado. Igual lo debería haber hecho. De momento, puntito de set. Menos mal que el muñeco ha ido casi solo. Menos mal que el muñeco me ha ayudado Porque si no, no la pillaba Uf, Vale, eh, sacamos Empezamos sacando, que es lo que yo quería Por eso quería ganar el otro Así que venga Para empezar sacando Venga, va a tu casa Y rapidito, este partido Rapidito A ser posible, va Muy buena Bien Y ahí lo tenemos, el 1-0 A ver si breakamos, es mi objetivo A ver, tenemos que breakar en algún momento Pero si lo hacemos ya, pues mejor, ¿no? No jugamos otro juego Suyo, al saque Al resto, nosotros Vale, a ver qué hace muy buena, muy buena. ¿Qué pasa ahora? ¿Se has pavilado? ¿Se ha pavilado o qué pasa? Pues nada, es querer algo para que no, no ocurra, ¿sabes? Es querer algo para que no ocurra. Me están saliendo los restos ganadores, ¿eh? Yo solo digo eso. Vale, este ya no. Como la derecha la tengo un poquito más chetada, lo mejor es eso. Buenísima. Brutal. Muy bien. Vale, bien, bien, bien. No llega. Ok, lo tenemos ya. 30. Luego hay que ir con todo a por... a por su saque. Buena. Venga, a por todo. Lo malo que hay cambio y va a estar fresquísima, ¿no? Pero bueno. Corre, corre, corre. Primera oportunidad perdida. Buena. Buena también... ¡Uh, qué buena! Sí señor, no llega, ¿eh? Le cuesta desplazarse lateralmente, va Joder, Pablo, con el revés malo que has hecho De momento, 15-40 eh, ¿A cuántos son? Porque se supone que ya gano, ¿no? Ahí está He ganado, ¿no? Perfecto, señor ¿Pues no tenemos? Pues no la conozco a esta, tío, a la Eni. La verdad. Bueno, toca el sueco, ¿no? Más mil nada mal. No son 1200 o 1300 como en otros. Pero no está mal. Ok, siguiente. Y voy a por ti, Borg. Voy a por ti. Pero, por supuesto, vamos a mejorar la evolución del jugador. Vamos a darle el que le damos. Eh, Terminamos con el drive. Bueno, no puedo tampoco terminar mucho con el drive todavía. Pero bueno. Eh, vamos a darle esos puntitos. Vale. Y todavía, es que todavía queda bastante En verdad, ¿eh? pero bueno Luego con los Grand Slam, los cuatro Grand Slam Seguidos y tal, conseguiré terminar De, de obtener Los puntos que me falten ¿eh? Yo creo, así que Bueno, en ese sentido, guay quiero guardar los cambios? sí Lo guapo es que esto ya Está guardando la carrera, ¿no? De por sí Así que venga, vamos a jugar contra Burg Y, y a por el que Vamos, venga ¿80 de qué? Es que no, no me da tiempo a fijarme, tío. Pero bueno. ¿Se tirará? Molaría, ¿no? Que se tirase o algo. Estaría guay. Pero bueno, a ver. El 6 de junio nació. Igual que yo. El 6 de junio. Toma ya. Ahora lo entiendo todo. <risa> Vamos a ello. Vale, pues vamos a por ello. Que ya tengo agüita. Y me refresco. Que para este partido va a hacer falta. Cuanto menos. ¿Buena? ¡Buena! Mira, el contrapié ahí lo hemos pillado bastante. Bastante bien. Así empezamos rompiendo ya sería algo vamos Buenísima Buenísima también ¡Oh! Ahora me lo ha hecho él a mí Me ha pillado el contrapi Corre, corre Buena, no llega Lástima tío Muy buena derecha A ver ese revés Muy bueno también y muy buena derecha, pegando fuerte y duro, y madre mía, vaya angolato ahí está 30 iguales uno tú, uno yo uno tú, uno yo, vámonos bueno, esa bola flotó demasiado, ¿no? flotó lo que vendría siendo una brutalidad Mierda. Bueno, pues poquito a poco. Poquito a poco. Calma. Buenísima. Venga, bien. Muy buena también. ¡Ah, tío! Venga, va, va, va, va, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta De momento, duro De momento duro el pa. No, aquí llega todo. ¿Quién eres? De momento. Madre mía, la física. ¿eh? a punto se cae con la pelota. A punto se cae con la pelota. A punto la pisa. Va. Buen saque, joder, colega. Así no se puede. Buah. Qué resto me acabo de jugar. Y cómo me ha entrado de bien, eh. ¡Madre mía! Ojalá tuviera confianza para hacer eso siempre, tío. Entra. Me juego el, el resto, me lo voy a jugar, ¿eh? Bueno, Vale, sacamos nosotros. A ver qué tal al saque. Espero que bien, como siempre. Pero pilla muchas bolas el mamón. El mamoncete. Pero el ace, el ace también se lo hago a él. Mira físicas, como me mola, tío. La bola, La bola va a cualquier sitio. Interactúa ahí con todo. Vale, vale, vale, la metemos bien. Bueno, ¿y esa que es cerquita de la red ¿qué ha pasado? Bien, bien, bien, bien, bien. Quería hacer una especie de jada, que no ha salido, por supuesto. Vale, atento aquí ahora. Buenísimo. Estaba clarísima esa, ¿eh? Estaba clarísima. A ver si podemos tener un poquito de, de suerte también. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Joder, colega, imposible. Buena. Claro, te abren mucho y luego no me sacas abierto. Me sacas a mi derecha, pues. O sea, al drive me refiero. Buena. Buenísima lástima que no he aprovechado esa última está es muy molesta ¿eh? de revés a mí me molesta esa las que van a revés a una mano muy altas madre mía que dolor te echan muy para atrás o la pillas antes de que de que suba mucho no pero no veo lo que duele eso para el hombro a mí como digo ay qué lástima Me hubiese gustado angular mucho más y esa se me va bueno Venga, va, ¿eh? Lo tenemos ahí. Joder, con la bola. ¿Buena? ¿Vale? No, me ha pillado muy bien. Me ha pillado muy bien, tío. Me ha pillado muy bien, Qué mamón, tío. Qué coraje da tío, qué coraje da cuando dices tú bueno tengo dos bolas de break, no sé qué, no sé cuánto, empiezas bien, pim pam y luego no hay, no hay forma tío, luego no hay forma. Ay mierda, Pablo, que acabas de hacer Va Pues... ¡No! No, no, no, no, no, no Que he soltado, tío He soltado porque creía que era un ace ¿Buena? Bien Ahora sí, joder Ahora sí Venga, pa tu casa, joder Pa tu casa Te hago lo que me has dicho tú 30 nada, o sea, nada 30, pues toma Te gano el juego Vale, vale Ya no te digo más, eh, si te vas a poner así, Borg, eh, ya no te digo más nada, eh Bien, Vamos, vamos Ahí, celebrando los puntitos 15 iguales Son solo 3 puntos más Y yo además le dejo que Que el otro meta una si quiere Me da igual, por ejemplo aquí, ¿no? Venga, esta para ti Los otros 3 Los otros 3 puntos para mí, porfa Y de hecho, a lo mejor hasta me lo juego. Me lo voy a jugar. ¿Qué cojones? Bueno. Y buena Me he jugado el... El resto algunas veces me lo juego Pero es que, tío, de verdad No hay, no hay posibilidades con el saque No encuentro ahora mismo Toma Ese me lo ha jugado también Bueno, no pasa nada Va Nosotros mantenemos nuestro servicio Y son 5 c tú, loco El partido más duro era con Nadal Bueno no sé yo, ¿eh? Hasta los cojones de la tierra voy a estar hoy. Hasta los cojones de la tierra, amigo. Bien. Porque es que además Borg también llega bastante a todas. No sé cuánta velocidad tendrá o resistencia o lo que sea, tío. Pero llegar, llega... A muchas Buenísima esa, brutal Brutal Bien Ojalá hiciera esas Luego en su saque, ¿no? Pero bueno La verdad es que el juego, bueno, pues Si haces buenos saques y tal Pues la verdad es que te favorece mucho, ¿no? Sobre todo el saque abierto. El saque abierto favorece un montón. Vamos a acelerar ahí un poco. Que otro poquito. Y otro poquito más. Venga, que le cueste llegar. Y esa ya, sí que no O sea, ya es con maldad, gente Esa ya es con maldad Vamos a ello Está muy lejos, me voy a jugar el Me, me voy a jugar el resto eh. Joder, colega Igual estas bolas que me juego debería apuntar un poquito al centro. También, ¿eh? Pero bueno. Nada, no hay forma. No hay forma, ¿eh? No hay forma. Hemos cambiado esta vez el saque un poquito a su revés. Buena esa. Llega. Pero a esa ya no, ¿no? Bien, bien, bien. Pero aún así, ojo, ¿eh? No está muy lejos de llegar. No está muy lejos de llegar. Así que no me puedo despistar yo mucho... Sabola va al público. Buen segundo. Apuntado, no potente. Pero sí apuntado. No potente porque se me ha olvidado añadirle potencia. Pero... Pero ni tan mal, eh. Hablando de potencia. Un poquito de potencia. Vámonos. Un Ace con saque plano. Vale, otra vez me iba a jugar el resto. Bueno. Buenísima. Es que no puedo. Al centro que no pueda crear ángulo Tampoco él Que ya lo creo yo Vamos, muy buena ahí el centro eh Ha sido bastante buena Joder bro Vaya saque ¿eh? Cuando lo necesita mete un sacazo Cuando lo necesitas Un buen saque que flipas Mierda se me quedó en la red Me he jugado un poquito el golpe Pensando que Que se añadía potencia Pues no llegaría el otro Pero yo creo que hubiese llegado de todas formas Porque no era muy preciso el golpe Bien Como se nota la potencia ¡Ay! No la pillé. Me la juego, ¿eh? Me la juego, me la juego, me la juego. Me la juego. Ahí está. Se me la pone fácil. Bueno. Vaya golpe. vamos ojo eh no me voy a jugar ahora el el resto debería no me lo voy a jugar no hombre no vamos se lucha no creía que entrabas creía que entraba tío joder qué golpes más malos que estoy pegando tío na na na horrible la sincronización horrible todo Vale, no lo he hecho muy bien. Podría haber aprovechado más. Podría haber aprovechado más. Y ahora tenemos de nuevo la ventaja. Nos quitamos como podemos. Eh, ha sido una cagada ahí. Pero bueno. Llegamos. ¡Mierda! Ojo. Qué lástima que tampoco hemos aprovechado esa, tío No estoy aprovechando las que puedo aprovechar Nada, nada, que estoy horrible Venga, pavila Ahí está, joder Vamos Acelerando bien, tío Va, va, va, va Y ahora Hazlo bien Buenísima Joder, esa era La típica rotura final, ¿no? La, la típica rotura que da todo el coraje, ¿no? Pero es la típica. Por cabeza y por todo, ¿sabes? La típica de 5-4 y ganas con un 6-4. Pero bueno, también hay que cerrar, ¿no? Pero, a ver, aquí el calvo... No tiene problemas de cerrar. Con el saque estamos, vamos. Si antes que teníamos mucho menos nivel... Jugábamos en, ma en muy difícil... Contra... El... Contra Roger Federer En el Open de Australia Y a punto le ganamos Pues ojo Ahora Ahora ya mejorando El servicio a tope No, oh, no mejorando el servicio a tope Pero sí con la calidad de golpes que tenemos Hace que sea ya Más que suficiente el servicio Vale, a ver si podemos Ahí está Retrasar un poco la bola Ay, muy retirado tú Venga, va A ver si podemos Hacer otro break de nuevo Me la juego Ha llegado Le damos como podemos, perfecto Bien, bien, bien, vamos a ello Pues así, dos set más, eh Joder, colega A sufrir toca sin duda ha partido más difícil que el de Nadal, diría yo. Bueno, no sé, es que el de Nadal... Porque no ha sido a seis... No sé, es que al final le he pillado, ¿no? Pero porque no ha sido a seis juegos. Que también te digo. Y también Borg... Eh, en muchas ocasiones está sacando muy bien cuando lo necesita. Entonces... También hay que tener un poco de suerte... Bueno, bueno, que nos caemos. Buenísima, hace un poco mala ese golpe. Ahí está, cruza Muy buena, qué mamón, qué buena la ha hecho. Muy buen paralelo. Y muy buen ángulo. Reventando la bola. Sí señor, ¿eh? Uf, lo tenemos. Ya está. Hecho. Hecho. Tanta confianza en el saque. Que puedo decir que ya está hecho. Bueno, venga. Al final hay que jugar muchos puntos, ¿eh? Porque yo... Buah, vaya revés, vaya ángulo. No era fácil, eh. No era fácil. Crear esos ángulos así colocados y con el revés. Puff, se complica. Pero no no tengo la. O sea, las puntas de los pies creo que no estaban bien situadas y tal. No, hombre, no, Pablo, no. Venga, va. Buenísima. Nos acercamos la bola para golpear un poquito más rápido y quitarle tiempo al rival. Un buena. Y ya estaría, 40-15. Y ya no tiene más nada que hacer. Venga, para tu casa. Buena, ojo. Ha estado bien empanadísimo, ¿no? Claro, está pensando, me cago en todo A ver qué le hago yo ahora, no sé qué Concéntrate en qué tienes que ganar esto, amigo En qué tienes que ganar tu saque ¿Qué pasa? Me la he jugado Lástima, eh Llega a entrar Y era punto Como esta Hubiese entrado y hubiese sido punto me la estoy jugando, me la estoy jugando Me da igual Ahí está Me entró Pero esa ya no me entra Bueno, no pasa nada Seguimos con nuestro servicio Ya le apretaremos de nuevo Ya le apretaremos de nuevo Pero de momento esto es saque Y ganar A ver, yo lo cortaría, gente porque esto está ya hecho y pasaría al tercero. Pero sé que hay gente que, que. realmente quiere ver cómo transcurre el partido. Yo, a ver, tengo bastante confianza en que no supondrá esto ningún problema. Buena. Y ya ahí ya no llegamos. Pues no pasa nada. Bien. Venga, va. Buena Nada, me encanta la física, tío Dependiendo de dónde colisione y tal pua. Muy buen revés Muy buen revés Vamos a ello 3-1 eh. Me juego el resto Así ah, Ese es mi... ¿Qué ha pasado? Pues estupendo, ¿no? Muy bien, muy bien, Pablo, muy bien Dos seis, un poquito raros Y este, vale, vale, vale Creo que ya lo entiendo, o sea, con el eh, Cuando le doy el botón R2, como que no me puedo Mover muy bien O algo También es verdad que yo no estoy Moviéndome del todo bien Buah, ese golpe me la he jugado ¿eh? Y no veo cómo ha salido Es que claro, es que apunto Nada, es que lo de apuntar es muy complicado, tío, en este juego O al menos aquí desde PC No sé si luego en, en consola Será más preciso o algo Pero esto sin duda no es para nada preciso Muy bien Nada, nah, nuestro, nosotros siguiendo la fórmula tranquilito, ¿no? A ver si en este podemos hacer un break y ganamos un 6-2. No estaría mal. Un 6-2 estaría bastante bien. O un 6-3. Lo que pasa es que si me voy jugando todos los golpes, igual, igual, igual igual no meto mucho, ¿no? ¿Lo veis? Es que además, no, o sea, se me va un montón. Y estoy apuntando muy poco hacia, ¿sabes? Hacia la izquierda. Bueno, ahí sí que se me ha ido. No pasa nada. Vale. Buenísima. Llegamos. Bueno. Buen saque. ¡Uf! ¡Qué mala esa! Bien. Vamos. En la profundidad me ha engañado bastante. Creía que iba a votar mucho antes. Y esa es muy buena. Y esa mejor. Bien, bien, bien. Importante, ¿eh? Importante este, este punto. Porque si no se nos podría complicar con un... Nada, 30. Y no era plan, ¿no? que por supuesto hacemos así y al final un ace, no sé qué, no sé cuánto y tal, ¿no? y golpes en un momento qué buena, qué buen resto tú lástima Vale, 5-3 Me gustaría romper aquí para empezar el siguiente ya con ventajita, ¿no? O sea, sacando nosotros y tal La verdad Muy buena Muy buena, el primer punto lo tenemos, ¿eh? El primer punto ha sido nuestro. Vámonos. Buena. Me la juego un poquito. Vamos. Vamos. Está bien ahí de sincronización. Creo yo. Vale. Bien, buscando ahí el contrapié. Vamos. De momento, tres bolitas de, de, de roturita. Como el que no quiere la cosa Y ahí ya despistadísimo Pues muy bien Pues lo hemos conseguido Ojalá esa rotura Ahora, ¿no? En este, en este set Así de fácil, ¿no? Que te calles Bien, venga va Muy bien Buenísimo. Hay un poquito de bote pronto. Hemos mejorado jugando, ¿eh? También. He jugado yo un poquito. Ahora ya estoy jugando yo un poquito mejor. Y ya veo yo que pueda incluso. Hacerle break y tal, ¿eh? En su saque. Lo que pasa es que cuando hablo no es buena idea. ¿Por qué? Porque pasa esto. ¡Toma! Me juego el golpe totalmente. Venga, va. Por el ace. Buena. oh Estupendo. Mm. Buenísima, va. Bien, bien, bien, bien, bien. Tenemos dos bolitas. Vale, Pablo empieza a jugar bien. Ah, pues mira. Punto. Lo estamos pillando. Está desgastado. Yo qué sé. Está... Está en otro sitio. ¿eh? No está ya aquí jugando. Sin duda no está jugando como en el primer set. el primer set... ¿Buena? Bien, ahí, voleando Sí, señor De vez en cuando está guay sí. Hubiese vuelto a haberse hecho un... Un personaje saque Red Hubiese sido bastante complicado Porque no hubiésemos ganado nunca un resto La verdad que sería bastante... Eh, sufrir en este juego, ¿eh? Creo yo Dios, qué pedazo de... Re... Vamos a verlo Bueno, ya no, ya tarde Me cago en todo Pero qué pedazo de golpe Bueno, te iba a reventar, amigo Te iba a reventar Suerte has tenido que ha sido falta Ay. Vale, me la ha jugado Pero muy mal Ok, pues 3-1, de momento mantenemos nuestro break. Y tan tranquilamente. Y mi objetivo sería hacerle algún otro, ¿eh? La verdad. Oh, oh. Como me gusta cuando se angula así. Lo bien que sienta. Vamos. Y eh, perfecto. Ok. 4-1. Casi, venga. Si aumentáramos la velocidad, ojo, ¿eh? Ojo, un, un nota con la velocidad a 100, ¿qué pasa? Tiene, tiene patines, ¿no? Por, por botines. A los botines le, le pones unos ruedines Y ese es el jugador Con 100, no me he jugado el, el resto La verdad, pero bueno Ahora sí que me lo voy a jugar Ya con 30 nada Paso de lucharlo, la verdad Qué lástima Mira, mira la gente, el... oh Porque ha sido muy cercano, eh Muy buena Bien De momento full a saque Quizás a lo mejor por eso en el 4. También bajaron un poco la calidad del saque, ¿no? Porque el saque no hace tanto daño Bueno, sí hace daño también, claro Pero no tanto, ¿no? En este juego hace más daño, pero porque todo es más lento quizás, no le he dado... El sol, amigo, el sol. Que no ha pasado factura. Vamos. Nada increíble. Nada increíble. A ver cuántos puntos ganamos y vamos a ver si podemos ganar Y así vemos un 6-4, un 6-3 y un 6-2, ¿no? Estaría, estaría guay, de momento nos está ayudando Buenísima Muy buena Ahí, ahí me he comido la bola un poco Muy bien ahí Y muy bien ahí. 30. Vamos a ello. A lo mejor lo conseguimos. Se lleva las manos a la cintura. Y niega con la cabeza. Niega lo que tú quieras, crack. Buena. Uf. Quería que botaba mucho más profunda. Ahí está. Ojo que la ha pillado, ¿eh? Buenísima. Buenísima. Buenísima La ha pillado, ¿eh? Venga, te relajas Tres bolitas de partido Me voy a jugar esta ¿Por qué? ¿Por, por, porque, porque puedo, creo Me cago en la puta Ah, me cago en todo No me voy a jugar ninguna más Esta era mucho más fácil de jugársela, tío Pero claro, es que no se sabe No, hombre, ¿qué hace? Sí, corriendo, colega Me la juego de nuevo, me la intento jugar No, no, no Al centro Que no me pueda tirar mucho ángulo Y ahora sí, el paralelo El otro paralelo, vamos Buen ángulo Más ángulo aún Relantiza la bola y ese paralelo es bastante decente Y la tira afuera Sí, señor Una lástima que no se tiren los jugadores al suelo, ¿no? No se tiran nunca Y bueno Pues ahí está ¡Puf! Partido larguísimo Pero lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Pues creo que lo vamos a dejar por aquí La verdad es que estoy un poquito cansadete Aparte tengo que comer y demás. He dormido mal hoy. Pero bueno. Mal, no. Poco. Porque dormir bien he dormido. Pero poco. Dos 2.000 puntacos. ¡Wow! mil puntacos. Sí, señor. Y faltan ya dos solo. Así que bastante, bastante bien. Vamos a mejorar a nuestro tenista... A tope con el drive Llegamos a 100 No me dan nada Y de momento Vamos a seguir con la potencia ¿O qué? Y terminamos ya la potencia De, de subirla al 100 Por ejemplo Sí, ¿no? Yo qué sé eh, Todavía me quedan 24 puntos ¿eh? Que mejorar A ver Obviamente Si yo hago esto ¿Vale? Fíjate lo rápido Que me gasto Las cosas ¿Eh? Mira Mira lo rápido que me gastaría las cosas, de hecho. De hecho, ojo, ¿eh? Ya no podría subir más. Si hiciera eso. Vale, ¿qué ha pasado? Que no quiero... A ver, vamos a salir. ¿Quieres guardar los cambios? No. Por si acaso. Vamos a mejorar el drive, como decía. Que es una locura. Y la potencia. Ya está Potencia Vale, eh, a ver, tendríamos otros dos partidos El Open de Australia Ya que hemos jugado Roland Garros Podríamos jugar, yo qué sé Podríamos jugar luego el Pacific Life Open O también llamado No me acuerdo ahora mismo el nombre Miami no, el otro, ¿no? El Indian Wells, creo que es, ¿no? Y... Y sería contra Becker Bueno, quedan dos leyendas Quedan dos leyendas Ah, que estos son seis juegos por set Es que sería demasiado largo, ¿no? Vamos a jugar el Open de Australia ¿Vale? Eso sí, estoy hasta los cojones ya de la tierra Pero jugaremos el Open de Australia Y ya en el próximo capítulo jugamos con Becker Y jugamos el Use Open y todo eso, ¿no? Yo creo Porque tres Z, seis juegos, va a ser larguito Así que, venga, vamos a ello y, y a ver qué tal Y así también jugamos en el Open de Australia que, que además va a ser mejor, ¿no? Jugarlo ahora Porque si jugamos ahora con Con el otro Pues Dejaríamos el Open de Australia justo Para luego comenzar el 4 Grand Slam Que sería el Open de Australia Empezando por el primero Con lo cual sería un poco repetitivo vi, a nivel visual, ¿no? Así que, mira, lo hacemos ya Y para el siguiente capítulo Jugamos el torneito que queda Con la leyenda que queda Y ya luego los cuatro Gran Slam Seguidos hay que ganar Y por supuesto voy a ponerlo en muy difícil Y Pablo Espavila, ¿vale? Pablo Espavila. Pablo Espavila. ¿Buena? Venga, para tu casa Vamos a ello ¿Buena? Bueno, el saca abierto siempre funciona, ¿no? Siempre funciona el saca abierto. Me cago en todo. Sacando a 200... Bien. Ay, joder. Con la profundidad de los cojones. Venga, va, eh. Buenos saques. Ahí está. Y ahora saques potente. Vamos a buscarle el revés. ¿Me cachis? Eh, Eres tonto. ¿Eres tonto qué? Vamos, ahora sí que sí. Bueno, saques a 200. Ok, de momento. Ahí se mantiene, 198. Como veis, no hemos mejorado mucho el número. Me gustaría mejorarlo. La verdad, de hecho, debería sacar... Voy luego a sacar... Con el saque ese especial. Con el del gatillo. El gatillo, no. Con el del... Joystick Muy buena Mierda, tío Se nos está complicando un poquito, ¿eh? Está sacando bien La buena de Mónica Le ha dado, ¿eh? Bueno Joder, colega, ¿qué pasa? Ahora para perder el saque, ¿te imaginas? No, no me lo imagino, va. Bueno. Bueno. Vamos. Espabila Joder, colega. Muy buena. Eh, no vea la buena de Mónica, ¿no? O sea, me cago en panini. Mónica, ¿qué pasa? Venga, esa ya no llegas. Bien, bien, bien, bien. Voy a sacarle al revés. Casi, tío. Buena, buena, muy buena No era fácil Vale, venga, que no quiero llegar al tiebreak Muy buena, muy buena acelerón Muy buen acelerón Vamos Bien Vamos A llegar, estaba clarísimo Pero a esa ya no Bien. Si mejoramos nuestra sincronización se nota una barbaridad. Buscamos el centro. Seguimos buscando. ¡Joder! Cachis, cachis. Creo que acabo de notar un pequeño fallito y es que el juez de... El juez de línea que tenemos nosotros... ¡Qué buena, chaval! El juez de línea que tenemos nosotros detrás... ¿Vale? Que es así... Eh, joder, no me sale... Tostaete... O sea, no, no es negro, es moreno... Sin más... También señala los... Ahora lo digo, que estoy concentrado... Lo que quiero decir es que si la pelota no se nos va a nosotros de profundidad, los dos jueces de línea, eh, del pasillo, de lo que sea, son los que lo comentan. ¿Vale? Hemos llegado, bien. Buena. ¡No! ¡Qué cagadote! Qué buena Qué buena, qué bien el bote pronto, tío Y ese cortadito Para bajar la bola Ha estado muy bien Venga, amiga Mira, otra vez Bueno, esta vez no me ha salido tan bien Espérate que mi personaje se vuelve loco Y se va hacia la derecha No pasa nada, no pasa nada, va Fácil. Venga, boronéis. ¿Tocaréis ya o no? A ver, no. No ha tocado. Madre mía, el gritito. Boleamos. Profunda. Bueno, dentro que cabe. Venga, a la T A 199. Y ya estaría Vale, a por el segundo, eh A por el segundo Quería que me iba a jugar cruzado, tío Quería que me iba a jugar cruzadete ¿Vale? Buenísima. Muy buena, sí señor. Mmm, ya complicado ganar esto, pero. Vamos a ir pasando. tiramos fuera, no pasa nada. Seguimos consolidando nuestro saque. Que ahora mismo estamos por debajo. Y necesitamos romper. Al menos una vez. Lo suyo sería dos veces. Y así nos llegamos al 4-2. Va. Para romper dos veces tenemos que hacerlo seguido O sea, tenemos que hacerlo ya Cuanto saque ella Perfecto, te toca amiga Vamos a ver con El saquecito Bien Pero bueno Llega Nosotros también Y a esa ya no llega a ser Buena Vamos Ya me la esperaba de nuevo otra vez Y otra vez que me la esperaba Ahí está se nota que está un poquito más cansada, ¿eh? Se ha notado ahí. ¡Qué buena! Joder, y qué buena la mía, ¿no? No le puedo decir que está cansada porque luego me aprieta. Pues muy bien jugado. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Lo celebra ahí. La verdad que bastante bien. A lo mejor nos vamos al tiebreak, ¿eh? Y no sé yo si me gustaría realmente. Porque luego sería super tiebreak. nada imposible. alate Ojo, en ¿eh? 201. La primera vez que saco tan fuerte, creo. 201 de nuevo. Y 201 otra vez. No sé si es que la estoy clavando o el... O el velocímetro está roto. Ahora lo comprobaremos. No, no está roto. Buenísima. Pero la ha pillado bien, ¿eh? ¡Ay! Quería que llegaba, tío. Qué lástima. Joder, me la como. Esta ya no me la como. Y esta tampoco. Perfecto. Bien, me gusta mucho que me juegue... Por la izquierda. Con el golpe paralelo. Buenísima. Tengo que corregir ahí un poquito el cuerpo ella. Y echarse muy para adelante. 30 iguales, ¿eh? Está costando. ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! Pues muy bien, pues está break, ¿no? Es lo que hay A ver, a ver cómo lo hacemos Porque si está bien con el saque Va a ser complicado Pero también es verdad que yo Mi saque lo gano siempre Así que Confío En ganar la verdad, confío bastante en ganar. Muy buena. Ah, que ha llegado la amiga. Madre mía, llega todo, ¿eh? La chica. Joder. También llega, pero lo he hecho queriendo Para que se cansara más Y ahora en el tiebreak Estuviera un poquito más fatigada A ver si sirve de algo y, se... y no sé No me esperaba esa ¡Ojo! ¡Buenísima! Ya hemos roto una vez Me he equivocado de saque Bueno, mira, fuera No pasa nada Uy, que se va al musgo, gente. Se va ahí a la macetilla, la bola, y se pierde. No hemos quedado sin pelota. Buena. La pilla toda, ¿eh? Luchadora. Además no poder. Vamos. Vale. Vamos a hacer un liftadito. Si al a una mano es complicado El listado o sea Las pelotas que te vienen muy altas a dos manos Uff También es insufrible, tío Pero bueno, es que para mí todas las pelotas que vienen muy altas Yo por el tema de hombro Manguito rotador y demás Buah Ay Le di en una teta, gente Le di en una teta bueno, pues de momento, no sé, llámame loco, pero creo que está saliendo bastante, bastante bien el tiebreak, ¿no, gente? Creo yo que está saliendo bastante, bastante bien una dejada porque... ¿Cómo la has dado a esa, amiga? No lo sé, pero bueno, la da con C. Creo que eso ha sido la C, ¿no? Está guay que hayan puesto también a chicas para jugar y tal, porque claro, en el circuito pues no nos hemos encontrado a ninguna chica. Estaría guay que en un juego, no sé si lo hay o no, eh, pudieras elegir entre carrera mixta o no. Yo en cuando si lo hago al final, ¿no? y consigo hacerlo, en mi juego de tenis, pues sí. eso será una opción que estará disponible, eh, carrera individual femenina, masculina o mixta. Y yo optaría por mixta. Eh, punto de experiencia. 1886. Nada mal también. Nada mal. Mucho más que lo que me dio Federer. no Que eran unos 1300. O nada 1200. O algo así. O sea. Como que tiene más valor. Y bueno nos queda todavía Baker. Así que bueno. Ya lo jugaremos el próximo día. La verdad. Vamos a terminar y mejorar. Esto de aquí. Que llegamos al 100 así que boom y de momento falta ya al revés son 10 puntos son 4000 de experiencia aquí vamos a conseguir otro 2000 así que ya tendríamos 5 puntos no entiendo eh, o no o no porque 5 por 4 no como que no no son 4000 claro Claro, claro, tendríamos 5 puntos, sí, sí, lo he hecho bien, me he raya yo solo. 5 puntitos y luego con los gran slam y demás, pues subiría los otros 5 puntos, entiendo. Y, y a ver qué más pasa, de momento guardamos la partida, evolución del jugador. Hoja del jugador, historia, bueno, podemos ver aquí las cosas ¿no? que hemos hecho, aspirante y uno profesional, leyenda. Victoria 7-0 derrotas, me falta una. Y la hoja del jugador, pues si podemos ver aquí los... Partidos o algo Podemos verlo, no, no Aquí los torneos y de momento nada World Tour tampoco Y ya está Y bueno, esto ha sido lo mío, ¿no? A Meteor gané todas Aspirante también, Junior Fue donde pillé Además todas estas las jugué En, en muy difícil Y luego cuando pasé a profesional Seguí en muy difícil, perdí la primera vez Y dije, vale, me lo voy a poner en fácil Y jugué todas en fácil Menos algunas finales contra Nadal, Murray... Y no sé si alguno otro... Creo que Federer también... Que lo jugué en difícil... Y ya luego para terminar... Pues no sé si llegué a hacer alguna en muy difícil... Pero bueno... Ahí está... El por qué... Obviamente no quería perder... O sea no quería... Quería quedar primero... Top número uno lo más rápidamente posible... No... Simplemente eso... Si lo hubiese jugado muy difícil... Tendría que haberme hecho dos o tres temporadas... Eh, seguramente... Dos mínimo en vez de una. Así que merecía la pena. Hoja de... Y además que la duración de los vídeos iba a ser una locura. Y no tengo tampoco tanto tiempo. Evolución del jugador. Bueno, pues ya lo hemos visto. Así que perfecto. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.